soy un furro, pero un furro no se vería así. Eh, Presente de técnicas. Eh. Listo. Ahora se sí va a hablar. Bienvenidos a mi canal, chicos. Este es el VTuber Bambi. No, eh, no, no soy Bambi, pero me pueden agradecer como un VTuber. Buenos días, gracias. Hoy, bienvenidos a el el Bumpy, un canal que les va a divertir, no, hashtag no polémicos en este canal. Si es una polémica, les reviento la... Ahora sí, pueden ir a la sección de videos y puede ver videos de que les guste, de Cuphead, películas, de furros, etc. También un resumen de una película que me gustó, los tipos más. Se agradece, papá. Bueno, también, mi, yo soy de mi país, es México, México. pero yo ya he viajado, he viajado a Estados Unidos, Árabes y Saudita, muchos países. ¿Por qué? Porque tengo más, mucha plata. No tengo plata, pero gente también de tamales ricos. Bueno, ya. Puedes irte a la sección de información para ver que yo de mi información, y sí, también tengo amigos como eh, Limón no tan confirmado, eh, eh, uy, ay, ¿cómo decirles? Expangue Latinoamericano, Naranjita, no tan confundida, Naranjita, eh, otros amigos más. ¿Y por qué hago este video? Es porque llegamos a los 600 suscriptores y como lo prometí, vamos a hacer la bienvenida al canal. Bienvenidos al canal, panas. Adiós. Pero bueno, sesión de videos